en el estudio este sábado se juega Powerball con un premio de 550 millones, mientras que mañana viernes Lotto Cash tiene un premio de 550 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha tiene 160 mil dólares. Y aprovecha un momentito y baja el app de Lotería Electrónica en tu teléfono inteligente si todavía no lo has hecho. Donde además de ver los números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar en otros sorteos al inscribirte y jugar los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica.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 Pega 3 o Pega 4 Le deseo mucha suerte El primero para el Pega 2 es el 2 El 2, el segundo Anótelo, es el 3 El 3, el número ganador de Pega 2 Es el 2, 3 Repito, el número ganador El 23 Veamos ahora los números del Pega 3 Suerte Boleto en mano si jugó Pega 3 Vamos a ver los números ganadores esta noche Comienza con el 3 el 3, el segundo. Es el 0, el 0. Y cerrando, pega 3. Es el 2, el 2, el número ganador. Esta noche en pega 3 es el 302. Repito, el número ganador es el 302. Y cerramos con el sorteo del pega 4. Última jugada para cerrar esta noche de premios con Lotería Electrónica. Anote el primero.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 Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información, visite nuestra página loteríasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos mañana, ya es viernes, el primer sorteo a las 2 de la tarde. Reciban todos un abrazo en sus hogares y que tengan muy buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica ...de nuestra programación por TV San Juan Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticias 360 Secretaria de Energía de Estados Unidos visita Puerto Rico Gobernador se expresa confiado en celeridad de la reconstrucción de la red eléctrica de la isla Mientras Luma Energy anuncia el lanzamiento de su nuevo portal. Brindará tiempo estimado de restablecimiento del servicio en caso de interrupción. Se mantiene la migración de jóvenes profesionales a pesar de tendencia al alza salarial. En temas de salud, reportan aumento en los casos del virus respiratorio sincicial durante esta temporada. En esta edición le orientamos sobre lo que debe saber acerca de esta condición. Todo listo para la cartelera de boxeo ascenso. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas, a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, viajó hoy a Puerto Rico, en donde. Mantuvo o mantendrá dos días de reuniones a puerta cerrada con autoridades gubernamentales, organizaciones comunitarias y de la industria privada. El primero de los encuentros se produjo esta tarde en la fortaleza con el gobernador Pedro Pierluisi, quien se expresó confiado en que la visita se traduzca en acelerar los trabajos de reconstrucción del sistema energético de la isla. La funcionaria federal fue nombrada por el presidente Joe Biden para liderar el equipo de modernización de recuperación de la red eléctrica del país tal y como se había anticipado la secretaria de energía jennifer Granholm se reunió esta tarde en la fortaleza con el gobernador pedro pierluisi para dialogar sobre el estado actual del sistema energético de puerto rico el primer ejecutivo describió el encuentro como uno sumamente productivo